Todo esto eh, nos lleva a que necesitamos un transporte sostenible. Eh, esta can gran cantidad de, de buques eh, manejando ta tal cantidad de mercancía lo que hace es que tengamos unos niveles de eh, contaminación provocadas por buques bastante elevadas, llegando a ser de hasta de un billón de, de toneladas de CO2. Este tipo de eh, problemática ha sido eh, ...evaluada por la, por la OMI, la Organización Internacional, eh, para eh, poder establecer límites a la contaminación provocada por eh, los barcos. Y eh, una de esas restricciones que ha llegado a imponer es la de un 0,5% de, de emisiones máximas en los buques de óxidos eh, de azufre. Los efectos de la contaminación de los buques se aprecia sobre todo en los puertos, donde en su eh, camino hacia ser smart ports lo que intentan es disminuir su huella de carbono. Por eso le dan prioridad a buques que tengan eh, una capacidad de contaminación muy, muy baja. Eh, las bajas emisiones de los buques se pueden conseguir a través de dos eh, métodos. O sea, cambiamos el combustible o cambiamos los métodos de propulsión. Dentro del cambio de combustible lo que ya está eh, imponiéndose es el uso del LNG como combustible de, de la, la propulsión primaria. Mm, también eh, se está dando eh, el, la utilización en la primera generación de biocombustibles, biodiesel, biotanol, que permiten eh, eh, utilizarlos en motores ya existentes. Así como en el GENES necesita una cierta eh, adaptación, un cierto retrofitting en los buques, los biocombustibles están equiparándose al eh, diésel. No tienen su poder calorífico, pero eh, se pueden emplear los motores ya existentes. El tema del hidrógeno es más complejo por su extracción y por su... Eh, eh, por su forma de llevarlo a bordo, eh, hay que eh, llevarlo eh, con unos niveles de, de 700 bares que lleva a tener que hacer eh, no es aplicable a buques ya construidos sino que tienen que ser para de nueva, nueva construcción y el tema del amoníaco eh, aunque se está eh, llevando a cabo proyectos como Caterpillar, que está eh, ya poniendo en marcha un motor que funciona con amoníaco, su eh, extracción no es del todo verde, sino que genera cierta eh, contaminación, con lo cual no es eh, tampoco el, el, el combustible perfecto. Otra posibilidad que tenemos es pasarnos a otro tipo de propulsión. Eh, la propulsión híbrida ya es eh, un hecho, la combinación de motores diésel con motores eléctricos, el utilizar baterías. En 2015 se votó un, un ferry donde eh, iba conversado con baterías y motores eléctricos. Las baterías han mejorado mucho en los últimos años, su eh, capacidad de almacenaje eh, ya no tienen eh, sus problemas de memoria que tenían antes y ya es posible utilizarlas eh, en, en buques eh, de cierto porte. Las células de combustible también es una posibilidad eh, interesante utilizan hidrógeno, oxígeno, con eh, la problemática que tiene es eh, la consecución del hidrógeno porque eh, volvemos a tener los problemas de almacenamiento ¿no? y de utilización de, del hidrógeno pero no generan emisiones. Es la, ventaja que, la gran ventaja que tiene. Eh, lo que también hay es sistemas alternativos de propulsión como pueden ser eh, utilizar paneles solares, utilizar eh, el viento como fuente de propulsión de, del buque. Eh, hay proyectos en marcha, pero eh, no es algo que esté muy, muy extendido. Mm. Otro tema dentro del transporte marítimo que es preocupante desde el punto de vista medioambiental es el tema del lastre. Eh, hace algún tiempo eh, la OMI eh, creó una legislación específica para este tema de, en el que se eh, exigía a los buques incorporar sistemas de tratamiento del agua de lastre. La problemática es que se transportan desde unas zonas a otras del planeta eh, microorganismos que alteran eh, el ecosistema allí donde se descarga eh, el agua de lastre. Entonces hay hay herramientas, hay equipos que permiten eh, el tratamiento del agua de lastre, pero ya están en marcha proyectos que eh, lo que hacen es que te, eh, generar buques, crear buques, diseñar buques eh, con eh, sin capacidad de agua de lastre, es distinta que agua de lastre, sino que simplemente se renueva a través de eh, cascos eh, específicos eh, que eh, permiten eh, tener eh, agua de lastre eh, en circulación, con lo cual no hay un almacenamiento como tal.